Ejército de la Federación empuja para tomar el control total en Soledad. El norte rearm rearma a las tropas de Kiev. Fue presentado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por parte de Casa Blanca. La guerra se encuentra en un punto crítico en este momento y tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a los ucranianos a continuar resistiendo la agresión rusa. El anuncio de hoy. El paquete de asistencia de seguridad es el más grande en valor total, que hemos comprometido hasta ahora. Refleja nuestro compromiso duradero de apoyo para Kiev y estas capacidades complementarán y trabajarán con la capacitación ampliada, dirigida por Estados Unidos a partir de este mes que desarrollará la capacidad de Ucrania para realizar maniobras conjuntas y operaciones combinadas. Rusia responde al nuevo paquete de ayuda militar por parte de Occidente a las AFU avión sub 25 ucraniano derribado por sistema MANPADS de las PCM Warner rusas según diarios eslavos suenan las sirenas en los cielos de Bielorrusia en la frontera con Ucrania Nuevo lote de vehículos en vía Turquía para las AFU. Esta y mucha más información en el siguiente video para hoy, aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Damos paso al desarrollo de toda la información. En las últimas horas presten atención porque este viernes Casa Blanca hizo el anuncio de la entrega de un nuevo paquete de ayuda militar por 3,750 millones de dólares, más de 3.520 millones de euros como apoyo a Kiev y los países aliados del flanco oriental de la OTAN. Mientras que las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 Doy las gracias al presidente Biden, a los congresistas y a todos los estadounidenses que valoran la libertad y que saben que merece la pena protegerla. También doy las gracias al canciller Scholz por la decisión de proporcionar a Ucrania el sistema de defensa antiaérea Patriot que hará que los cielos ucranianos y europeos sean ciertamente más seguros, declaró el presidente Zelensky tras la incierta tregua ordenada por el Kremlin. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Dice y alega que estos equipos entregados a Ucrania no son de carácter defensivo y acusa a su par occidental de querer impulsar una guerra de poder contra Rusia utilizando a Ucrania. Nadie debe de tener todavía dudas sobre quién tiene la responsabilidad de prolongar este conflicto. Todas las acciones de la administración indican una falta de voluntad de arreglo político, dijo el embajador citado por la misión diplomática en Moscú. En las últimas horas se conocen noticias sobre cómo está la situación en Ucrania en el frente de lado y lado. Y tenemos que decir que son bastante fuertes los combates que hay en todo el país. Pero específicamente la información que nos llega desde el frente en el asentamiento en Soledad es donde hace pocas horas, según lo está reseñando, diarios eslavos y canales especializados que siguen los resultados de la crisis que precisamente allí los llamados grupos Warner BCM de Rusia han podido avanzar y desenlazar repliegues de los militares de Kiev. De acuerdo a imágenes que están siendo publicadas desde las líneas rusas en el frente allí en Soledad, es que una gran parte está en control de las fuerzas del Kremlin allí en Soledad, pero aún persisten los enfrentamientos con los soldados ucranianos que repelen la contraofensiva de las tropas de la Federación. Algunos expertos dan por hecho que en pocas horas y de acuerdo a lo que está mostrando tanto el ejército ruso como las PCM, Wagner, el frente está hablando de una posible toma total de esta zona mencionada, sin embargo según los editores de diarios militares están diciendo que es prematuro decir que la toma sea total y pronto, pues en la parte oriental los combates con las fuerzas ucranianas y rusas son a todo dar y hay que ser cautelosos, dicen los medios eslavos, es decir que la toma en este asentamiento sería casi total al control del ejército de Moscú lo cierto es que se está hablando las batallas continúan en el norte de Soledad y que una gran parte de esta zona estaría al control de las fuerzas de El Kremlin. La resistencia de Ucrania persiste en esta parte del norte pero están cediendo terreno. Es incierto el panorama hasta la hora que estamos grabando este video. De otro lado, se sabe por la información del diario Avia.pro que otro grupo de las PCM Wabner de Rusia han informado en las últimas horas sobre el derribo de un avión de combate Su-25 de las Fuerzas Aeroespaciales de Ucrania en el sector de Bakhmut, zona donde se están librando intensos combates entre rusos y ucranianos. Información preliminar. Dice que el avión fue con un sistema de misiles MAMPAT a una distancia de 8.300 metros. Se desconoce el destino de la tripulación y esto sucede en medio del cese al fuego, decretado por el presidente Putin con motivo de la celebración de la Navidad Ortodoxa. Autoridades rusas en la península de Crimea han dado a conocer en las últimas horas a los medios locales sobre la eliminación de un vehículo aéreo no tripulado en las últimas horas en Sebastopol. Organismos de la defensa aérea abrieron fuego con los sistemas de defensa aérea rusos repeliendo el posible con el avión no tripulado a la península según la información que está siendo entregada por el gobernador de la península a los medios locales, esta situación ha sido comentada aún por el Ministerio de la Defensa desde que el presidente de Siberia decretó el alto al fuego en las zonas de conflicto por la celebración de la Navidad Ortodoxa según lo sigue reseñando el Ministerio de la Defensa en Moscú, Kiev que no aceptó la tregua porque es una estrategia para reabastecer a todo su ejército según el gobierno en Kiev, las tropas de la Federación han tenido que responder a las agresiones y suprimir las posiciones de Kiev que intentan avanzar. Escuchen porque en las últimas horas aviones de combate ucranianos estuvieron volando muy cerca de la frontera con Bielorrusia, lo que según reseña el diario avia.pro, llevó a sonar las sirenas de para los sistemas de defensa antiaérea de Bielorrusia para estar preparados ante cualquier arremetida por parte de los aviones de la AFU se desconoce si esta decisión de poner a sonar las alarmas era porque los aviones estaban sobrevolando territorio bielorruso lo cierto es que todo parece que los movimientos coinciden con la preparación para responder a cualquier acción agresiva de las fuerzas de Kiev a territorio bielorruso que ha dicho en las últimas horas de estar preparada para cualquier tipo de maniobra o ataque que venga desde territorio controlado por las AFU, recordemos que Bielorrusia es uno de los fuertes aliados de Rusia a nivel comercial y militar y ha advertido con intervenir en la guerra de ser necesario para defender su soberanía mientras, desde el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia declararon este viernes que la agrupación regional conjunta ya está preparada para la protección del Estado de la Unión Recordemos que existe preocupación por lo que pueda pasar en esta zona pues en las últimas horas Rusia y Bielorrusia han desplegado gran cantidad de equipos de artillería en el contexto de aumentar la actividad de cooperación militar de ambas naciones en la frontera asimismo, en las últimas horas se ha anunciado por parte de Finlandia, la transferencia de tanques Leopard 24A4, si otros países también realizan las mismas transferencias y apoyo militares para Kiev. De otro lado, presten atención amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en el Mundo. En uno de los videos anteriores les había comentado sobre la entrega de 42 vehículos que habría sido llevado por Turquía a las fuerzas de las AFU en Ucrania. Según está reportando Avia.pro, efectivamente se están entregando un nuevo lote de vehículos BCM Kirpi, a pesar de que se ha proclamado como uno de los mediadores fuertes entre Ucrania y Rusia y tratar de que el conflicto termine, pero la pregunta que surge es, Turquía trata de mediar pero por otro lado sigue enviando equipos y armando a Ucrania para que siga el conflicto para que el conflicto se siga alargando y por qué la federación ve confiable a Erdogan viendo este tipo de maniobras por parte de Ankara en pleno campo de batalla, son algunas de las preguntas que algunos internautas expresan en sus redes sociales, Erdogan pretende engañar a los rusos con su papel de mediador y lo contrario, aboga por la escalada de la situación dicen los militares de avia.pro son preguntas que quedan en el aire amigos de noticias de última hora los invitamos a ustedes a que comenten el vídeo y a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia los invitamos si son nuevos a que se suscriban al canal a que activen la campanita roja de notificaciones y para que nos deje su comentario en la cajita de respuestas muchas gracias dios los bendiga gracias por su apoyo y un saludo muy especial a toda la gente que nos ve y nos escucha en los diferentes países en el mundo y recuerde seguirnos también a través de nuestra página en facebook noticias internacionales mundo un abrazo para todos dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido aquí en nuestro canal noticias internacionales mundo y noticias de última hora un abrazo para todos y que dios los bendiga